Hola, chicos y chicas de YouTube y Facebook. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un slime, pero tipo tips, porque les voy a enseñar otras cosas que de repente no saben. Pero bueno, hay que parar de hablar y empezar a hacer. Los materiales son un detergente colorante. Eh, pueden ponerle cualquier esencia y algunas decoraciones. Bueno, algo muy importante son las bolitas. Lo que en realidad es el slime son estas dos cosas. Vamos a empezar. Yo primero voy a echar la goma. Echa la cantidad que tú quieras. Yo voy a echar esta cantidad. Bueno, ahora le voy a echar un poquito de bolitas. Y ahora miren, miren chicos. Son como, es como si fuera cereal. Bueno, ahora sí le podemos echar color. Yo le voy a echar color. ¿Por qué no? Es un color bonito. Y pues le echan poquitas gotitas. Yo he echado cinco gotitas. Y recuerden que depende del color, del color del pegamento. El mío es el transparente. Estoy teniendo como súper crunchy. Y eso es súper bueno. Voy a echarlo un poquito más. Bueno, ahora sí vamos a mezclar Como yo quiero que mi slime sea súper yo Le voy a poner de estas estrellitas Miren, miren cómo está quedando súper bonito, ¿verdad? a le ver, voy a poner este, este me gustó Lo voy a poner ahí Ahora sí, lo voy a mezclar Recuerden que es importante poner las bolitas antes del detergente Porque si no, no se va a integrar todo bien Ahora sí vamos a echar el detergente Como podemos ver, le falta un poquito de detergente, o sea, el activador Se va poniendo poco porque si le ponemos todo de golpe o le ponemos mucho Pues puede hacer que nos quede, nos quede un poco duro y no nos quede bien Miren, uno se va a dar cuenta cuando el slime va quedando porque se va a empezar a despegar de las paredes. Del bol. Si lo empezamos a hacer así, miren cómo se hace. Le falta un poquito para poder agarrarlo con las manos. Y que vean cómo se hace. Ok chicos, bueno, esto es muy importante que vean. Que nunca se echa tanto así de un solo golpe. Porque si no nos puede quedar súper mal, entonces eso es importante. Ahora sí lo vamos a agarrar con las manos. Este momento es súper satisfactorio para todos, porque ese es el momento en donde podemos empezar a ver cómo quedado nuestro slime. Yo casi toda. La... Ah, vamos a ASM. Miren qué rico son. Ahora tenemos que mezclarlo muy muy bien para que todo se integre. Y recuerden que esto se tiene que mezclar con nuestras manos, una vez que ya está todo bien, para que nos quede. Y miren, y nos está quedando muy, muy bien. Este es el slime que vamos a utilizar para jugarlo. Tiene muchas decoraciones. Bueno, entonces, ahora, un tip que les voy a dar, cuando se les pegue el slime, pueden hacerlo así, con el mismo slime. A limpiar todo el residuo que deja y miren, ya nos quedó el slime ahora sí lo podemos guardar y bueno, yo tengo con los recipientes aquí, pues, lo voy a guardar tiene que ser un recipiente con tapita para que pues, se conserve el slime porque pues, si no se conserva se va a hacer duro y no te va a durar mucho, miren, y ahora le vamos a poner, miren bueno, ahora lo vamos a tapar, bueno chicos, eh, el siguiente slime va a ser con globo, para que? para que sea una bolita relajante. Cuando tú estés un poquito estresado o quieras algo que te relaje y que te sientas en paz, pues entonces el slime que se va a hacer va a ser un de sencillo. Puede ser nada más de goma y de Y se pone en un globo. Hasta la próxima amiguitos. Espero que les haya gustado este slime. Recuerden que si quieren más, suscríbanse y síganos en Facebook. Adiós.